Hoy cocinamos a fuego lento salchicha la salsa barbacoa. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a utilizar salchichas frescas, ya pueden ser de pollo o de cerdo, y esta la vamos a poner en nuestra olla de cocción lenta. Lo que tenemos que hacer ahora es añadirle la salsa barbacoa. Le ponéis la salsa de barbacoa que más os guste a vosotros. Y luego mezclamos bien y si podéis pues lo dejáis un par de horas o incluso podéis dejarlo de un día para otro. De esta manera va a coger muchísimo más sabor. Si no, no pasa nada, lo hacéis en el momento. Ya lo único que queda es poner la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas y media después ya la tenemos listas. Esta receta es ideal por si tenéis invitados pequeños Imaginaros que viene para comer o para cenar unos amiguitos de vuestro hijo Esto es ideal, podéis comerlo así o podéis también comerlo como si fuera perritos calientes Y le añadir ya lo que más os guste, pepinillos, cebolla, ¡Mmm! Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta salchicha a la salsa barbacoa Aquí te dejo otras recetas que estoy segura que te va a encantar, pincha en la foto. Si os gustan los postres aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápidos para endulzarte la vida. Y ya sabes, suscríbete a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.